La idea, ni en la meditación budista, ni en la formación, ni en la psicología budista, es de eliminar las emociones. Las emociones no son malas. Y esta idea de emoción es, de alguna manera, es la señal que tiene este elemento afectivo, que estamos conectados, que podemos salir desde nos, nuestra... Nuestra fortaleza del yo. Y podemos interactuar y conectar. En el budismo. Hay la, el planteamiento muy básico. Que estamos conectados. Existimos. Vinculados, conectados, relacionados. Y negar este hecho. Sería negar la realidad. Lo que pasa. Es que tenemos ciertas maneras de relacionarnos, de dirigirnos, de vincularnos con otros, donde estamos, aunque estamos conectados, negamos esta conexión que tenemos. En ese sentido, emociones como la ira son desalineadas con la realidad. Con, las, con la conectividad que hay. Y ir a mentalmente, si podemos pensar en qué es este estado mental, estamos intentando cortar toda conexión con la persona. Lo que buscamos con esta emoción de por sí, no podemos lograr mediante la emoción misma. Y por lo tanto, hay mucho conflicto dentro de nosotros. Estamos usando un... Un, met, un medio que jamás llegará al fin que busca, y por lo tanto, es poco realista, poco estable. aun cuando miramos una emoción tan destructiva como odio o rabia, no, poner, no designamos ciertas emociones como malas. No hay malas emociones. Sobre todo empezando con esta emoción básica de la ira, o de la aversión, en esta actitud, vemos algo, una persona, una situación, y pensamos que es malo, y lo queremos rechazar o eliminar. Y si esto es algo dentro de nosotros, algo que está surgiendo, por primero, perdimos la oportunidad de conocerlo, porque no lo queremos mirar, y queremos, no estamos... Simplemente tratando de destruirlo en vez de ver qué es. Abrir un canal de diálogo. Tener una relación donde sí se puede empezar a transformar la dinámica. Definitivamente se insiste que las emociones no son irracionales. Emociones tienen su propia lógica. En el budismo... La idea es que detrás de cualquier emoción hay cierta percepción, interpretación lógica. Si descartamos las emociones como irracionales, no puedes hablar con alguien que es irracional. Pero las emociones tienen sus distintos idiomas, distintas emociones tienen diferente manera de ver, de interactuar con su objeto. Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de entrar en diálogo. Pero cuando entramos en diálogo, es importante que queremos hablar. Que no tengamos miedo de la emoción con la cual queremos dialogar. Sino de reconocer, yo puedo hablar con esto. No puedo dialogar. Y si puedes dialogar, puedes llegar a acuerdos. Oye, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Yo te ayudo en conseguirlo. Tienes la posibilidad de generar un estado de salud. De saber que no somos llenos de puros demonios. Y los demonios o las emociones problemáticas que sí percibimos dentro de nosotros, son niños que quieren algo y no saben lograrlo. Y no han aprendido otras estrategias para lograrlo.